Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy no vamos a hacer mucho relacionado con la naturaleza. Quise, o más bien, preferí salir a pasear un poco, conocer un poquito de Playa del Carmen, cuáles son las calles principales y todo eso. En estos momentos nos encontramos en la conocida Quinta Avenida. Se podría decir que es la calle principal para el turismo en este sitio. Entonces vamos a recorrer sus lugares, vamos a ver qué puestitos podemos ver, qué chacharitas podemos encontrar y espero disfruten mucho el video. ¡Nos vemos! hemos estado recorriendo parte de la quinta avenida como pueden ver hay muchísimos muchísimos pues puestitos de chácharas no nos detuvimos en ninguno en específico porque la neta se repiten y quizá otro día con más calma podamos venir cuando haya un poquito más de luz y podamos ver todo puesto por puesto por puesto algo muy chido también de la quinta pues es que prácticamente estás a dos minutos de la, de la playa simplemente dices ya no quiero andar viendo chácharas ahora quiero pisar tantita arenita suave escuchar las olas y eso es algo muy muy chido aquí siendo cerca de las 11 de la noche prácticamente hemos ido y venido aquí en la quinta avenida Quizás sea por el día, quizás sea por la pandemia, pero el ambiente no se sintió tan vivo. Quiero creer que fue por el día, la verdad. Pero está muy bonito y me he dado cuenta de varias cosas. Uno, en cinco minutos puedes conocer cuántas nacionalidades se te vengan a la mente. Dos, aquí siendo hombre o mujer te vas a echar un taco de ojo respetable, decente y muy, muy bonito, vaya. Si te está gustando estos videos, por favor, ayúdame suscribiéndote, dejando un pulgar arriba para que este proyecto siga creciendo. Te despido y nos vemos en la próxima. Adiós. Por cierto, no se te olvide visitar el último video donde fui a conocer la zona arqueológica de Turum. Te lo voy a dejar aquí al final. En esta ocasión le quiero mandar un saludo a mi compa Esteban que semana con semana nos sigue en el canal y no se ha perdido ninguno de los videos. Saludote hasta Valpa, nos vemos.